Bueno, hoy tenemos a nuestro nuevo compañero en este centro, don Ramón Orrite Pinedo, que va a dar su charla de ingreso y como, y como le conoce muy bien y tiene, trato con él, nuestro vocal de, perdón, de biblioteca de, de publicaciones, Fernando... Gomarín, pues va a ser el que se va a encargar de hacer la laudatio, la presentación muy breve, del conferenciante. Muy breve, para escucharle a Ramón todo lo que podamos. Eh, primeramente decir que estoy muy honrado y me, en fin, me apetece mucho presentar a Ramón. Eh, Ramón Orrite Pinedo es licenciado en Derecho ...completando su formación jurídico-económica con su interés por la mar... ...realizando en la Universidad de Cantabria el curso de negocio marítimo y logística asociada. Él supone que su afición a la historia naval le viene por el hecho de haber nacido en 1970 ...en la marinera Villa Vizcaína de Portugalete. Viajar desde muy niño con la imaginación a los destinos de los barcos que veía transitar por la ría alimentada además por la lectura de autores como Stevenson, Conrad o Baroja. Y uno de sus primeros juguetes favoritos, un enorme mapamundi, en el que trazaba con el dedo rutas en las que cada día posicionaba con lápices de colores la supuesta ubicación de su embarcación. Sin duda, todo esto influyó en el que ya de adulto se aficionase al deporte de la vela, se sacara el título de patrón, participase en regatas y que tenga crónica necesidad de embarcarse en cualquier cosa que flote, ya sea en el barco de algún amigo, pasar a Pedreña con los reginas o venir desde Holanda a Santander en un tal de los que formaban la flota del último festival del mar. Incluso en unas vacaciones, a vela por Ibiza, sobrevivir a un naufragio, amotinarse para tomar el mando, para al final llevar a todos a casa felizmente. Su vinculación con Cantabria viene también desde crío al veranear en Laredo y poder practicar sus aficiones deportivo-náuticas en el puntal y el hecho de conocer allí a la que acabaría siendo su mujer y responsable de que viniese a vivir a Santander, Mónica Tramullos, aquí presente. Otra de sus aficiones es el golf con el que se implicó hasta el punto de que en 2002 fue cofundador de la Real, eh, del Real Cantabria Club de Golf y tesorero del mismo hasta que pasó a 2005 a ser presidente del Comité de Competición del VIRDI Club de Golf, aspectos que sin duda le han servido en el desarrollo actual de sus funciones como miembro, a propuesta de Fernando Mirapeix del Comité de Disciplina Deportiva de la Federación Cántabra de Vela. En la actualidad es miembro en Inglaterra de la Sociedad para la Investigación Náutica, dedicada a la investigación en historia naval y de la Sociedad de Arqueología Náutica, con sede en Portsmouth, donde realizó varios cursos y obtuvo el título de tutor de arqueología subacuática. Ya en Santander colaboró con la empresa de buceo Mourosub, en el diseño de cursos en arqueología subacuática y concienciación en la protección del patrimonio histórico sumergido. También es miembro de la Junta de la Asociación de Amigos del Museo de Artillería de la Cavada, donde se expone un panel con uno de sus trabajos. Eh, algunas de sus publicaciones a citar serían dos capítulos de la guerra napoleónica en España, en la revista inglesa... Eh, NAS de Newsletter, eh, 2014. Realidades y necesidades en un ejemplo de turismo arqueológico o el otro trabajo, beneficios del rigor en la investigación para una completa y correcta valoración de un resto arqueológico, ambas en Arqua, Cartagena, 2015. ...un ejemplo de la problemática en la interpretación de nuevas líneas de investigación... ...sobre restos arqueológicos ya analizados, Universidad de Cantabria 2016... ...y Arte y documentación al servicio de la arqueología submarina... ...en la interpretación de la historia, y Cuba, eh, eh, Fremantle, eh, Australia 2016. Entre las conferencias también eh, impartidas... La flota inglesa en el Cantábrico y el ataque francés a la villa de Casturdiales en 1813. La flota inglesa en el Cantábrico y el ataque francés, esta, eh, perdón, eh, lo estoy reiterando, y tesoros naufragados en la bahía de Santander. Almonoval 2010-2011. Estrategia naval, barcos y cañones, la acabada 2014. ...la Real Fábrica de Artillería de la Cavada, 1622-1835... ...abastecimiento de cañones a la Armada Española... ...Congreso de Cañones del Mar, Base Naval de Portsmouth, Inglaterra, 2015... ...los Cañones de la Cavada Protegiendo Nuestras Costas, la Cavada, 2016... ...reescribiendo la historia, la batería de San Pedro el Mar, la Maruca... ...y el naufragio de la Goleta de Su Majestad, Félix, Universidad de Cantabria, 2006... El combate del Corsario El Trafalgar de la Bahía de Santander, la acabada 2017, y un sinfín de trabajos que tiene Ramón Orrite en su haber. La incorporación hoy de Ramón Orrite Pinedo como nuevo académico eh, de número nos enriquece a todos. Estamos seguros que con su experiencia, trabajos e investigaciones ofrecerá en un futuro no muy lejano valiosos servicios a este centro de estudios montañeses. Es todo. Tiene la palabra el presidente. Pues nada, la palabra se la cedo a don Tomás Morrinte para que nos ilustre sobre el tema de la conferencia que estaba anunciada. Sí, pues muchas gracias por estas palabras. Muchas gracias también por esta asistencia. Y sin más dilación, pues intentaré entrar en materia diciendo que vamos a hablar del pecio del Félix, de Barco Fantasma, tesoro del patrimonio arqueológico subacuático. Eh, hace no mucho, eh, consultando un, un manual de artillería que tenía nuestro anterior presidente en la, en la cabada, eh, este José Manuel Maza, pues encontré esta curiosidad de que a la hora de ver cómo son los disparos de los cañones, en 1640 es este tratado, pues todavía no se tenían en cuenta eh, aspectos como, como era la fuerza de la gravedad. Cuando uno tiene la oportunidad de entrar en un centro como este, un templo de la sabiduría, o una sede de conocimientos, uno parece que recuerda un poco, tiene un poco de envidia de toda esta gente que al final pueda aportar con sus conocimientos, con su valía, pues, a estos centros todo el valor que luego, luego tienen. En mi caso en concreto, pues siempre he tenido envidia de todos ellos, como puede ser el caso de Newton, cuando la Royal Society falla a exponer su polaridad de la luz. Igual milagro era que entrara la luz por una ventana en Inglaterra, pero al final lo consiguió. Y el hecho de también de demostrar pues, la influencia de la gravedad sobre las cosas, sobre la materia. Son eh, análisis que al final, conocimientos que van cambiando la forma de percibir el, el mundo. Yo hoy sí quisiera eh, traer aquí mi aportación, que es una nueva energía, una especie de nueva fuerza, que al igual que Newton en su día descubrió la de la gravedad, hay una fuerza que quizá siempre ha estado presente entre nosotros y que todavía no hemos sentido, o habiéndola sentido, no hemos sabido reconocer. Yo la he denominado con la M, y como veis es oscilante, ondula, y me refiero a lo que ya antaño eh, los propios clásicos nos iban, nos iban poniendo un poco sobre las pistas sobre ello. Y en este caso vemos a, a Odiseo aquí atado al mástil intentando salvarse de esta especie de fuerza. Esta fuerza que, que hoy quiero traer aquí es eh, la fuerza, como habéis podido adivinar, de, de la mar. De, de esa atracción por la mar que, que todos hemos sentido alguna vez y una vez que ya la sentimos, pues, nos es difícil, muy difícil soltarnos de ella, ¿no? Eh, en, en este sentido, pues, al igual eh, que ya Plutarco hablaba de que navegar era necesario, ¿no? El resto es estar, estar muerto, prácticamente, que luego la Liga Asiática también fue lo tomó como lema. Eh, está presente en todas partes los, los, los estudiosos navales eh, hablaban de la, de la, del poder naval, de la importancia del poder naval, como es Mahan en este sentido, o Corbett, en eh, Inglaterra, en España teníamos a Fernández Duro, que ya anticipaba la importancia de, de, de ese poder naval, de, del comercio, de, de tener una armada poderosa, de tener las colonias controladas, todo ello... Eh, desde el punto de vista político, Jorge, político, también la, el, el, esta fuerza de que, que os vengo a traer aquí eh, también cambia las ideas, cambia las, los pensamientos, como son los poetas ¿no? y los escritores eh, nuestros, ¿no? eh, Cancio, Pic, eh, Pelayo, eh, y gente que ha pasado por aquí, que han sido presidentes de este centro, pues como puede ser Casa Los Sotos, Fernando Barreda, y muchos otros, Chegaray, Pues esa, esa, esa fuerza, esa. Esa nueva energía de, del mar, eh, yo creo que es lo que sí me gustaría que a partir de hoy todos podamos tener en cuenta, porque cuando salimos a la calle, cuando hacemos esa especie de... de, de santiguarnos cuando vemos un poco el mar, ¿no? de que hacemos eh, como si fuera una trinidad, ¿no? miramos al cielo, miramos al horizonte, eh, miramos la mar y ya sabemos el día que vamos a tener y en función casi del día que vamos a tener, vemos un poco cómo nos van a ir las cosas. ¿no? Es difícil de explicar esa fuerza, eh, es como cuando eh, Newton intentó explicar la, la ley de la gravedad y no fue casi hasta Einstein cuando se, se, puso, se pudo demostrar la conexión entre, entre los cuerpos con la fuerza de la mar pasa algo parecido, todos la sentimos, todos sabemos que está ahí, pero es muy difícil de explicar, lo que sí sabemos es que cambia prácticamente todas nuestras vidas, como probablemente nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí, y como ha sido en mi caso, hasta el punto de que a veces estos riesgos nos han llevado pues, incluso a, a sucumbir. ¿no? Eh, estamos pensando pues, en, en, en gente de la Armada, en aventureros, en... en descubridores, todo el mundo ha sentido esa mordida de la mar como eh, Diego Marín sabe ¿no? los, pescadores, los pescadores con sus, con sus eh, tradiciones pues esto es un poquito la aportación que yo quería haceros que a partir del día de hoy a parte, igual que Newton tenía una G por ahí pues nosotros sepamos que tenemos que aquí una M de, de mar y ya con, ella, con esa mordida que yo también sentí de, de, de esa afición por la mar pues empecé como muchos otros, pues a buscar, a, a buscar cosas ¿no? relativas a la mar de a la historia naval. Y en este caso, pues yo me, ya, ya me había cruzado varias veces con una línea que estaba en inglés que ponía que el 29 de enero de 1807, la Goleta Félix, de 14 cañones, había naufragado en la bahía de, de San Andero. Alguna vez vez se pone encima, San Andero no, no acababa de localizarlo, me parecía un barco pequeñito, luego de Luis Sandero, pues podía ser Santander como efectivamente en algunos de los, de, de, los, de los mapas que tenemos aquí, como este holandés de 1638, pues ya van poniendo Santander, San se identifica que Santander. Una vez descubierto que Santander, resulta que me planteaba pues, un problema, y era que quería saber más sobre ese barco. Y ahí es cuando viene un poco el, el, el, la historia de este, de este título que hemos puesto, ¿no? de barco fantasma. ¿Qué le pasaba a este barco? Pues que es que no aparecía por ningún lado. El, ese mismo día, el 21 de, el 21 de enero de 1807, eh, Fernando Barrera ya eh, explica que hay, una, que hay un, un otro naufragio de un, de, un bergantín, de un bergantín americano que venía desde, desde Massachusetts y que garrea y que al final acaba pues en, en, en Loredo. Eh, en Encanto, ¿no? en derivando hasta el de Loredo y tal, pero no habla para nada de este otro barco. Eh, tirando de la línea del barco de Loredo, en, que según de 1807, como hemos dicho, 21 de enero, eh, entre los eh, tripulantes que habían estado en ese barco, incluso al mando había estado de ese mismo barco del Philanthropist, había estado Archibald Selman, que poco antes había navegado en este barco que es el snow américa snow es por el tipo de, de, de forma de, de atar la cangreja que tienen al, al botalón en este caso no haber no, no pues es un snow pero realmente es un bergantín es un bergantín igual que el filántropis y de la misma época por eso ha traído un cuadro un cuadro más me que es precioso de corne eh, también es, es mm, tétrico no vemos al final se ve un pequeño faro se ve un hombre en el agua otro a punto de caer y refleja muy bien pues, estos peligros como los, como los del filántropis que acabó en Loredo. Se da la curiosa circunstancia que investigando a este hombre eh, localicé que en Bilbao, en el cementerio inglés de Bilbao, la lápida más antigua que se conserva eh, es precisamente de un tal Archibald Selman. Hasta ahora se decía que era inglés, porque como no estaba en el cementerio de los ingleses siempre se había hablado que era un inglés que, había, que se había ahogado en la ría por el vuelco de un, de un bote de, mientras iba a su barco y tirando del hilo pues eh, descubrí que era el Archibald Selman que había navegado en nuestro Filantropis, el mismo que se hunde en, en, en, en Somo, eh, en Loredo. El cementerio de los ingleses inicialmente estaba en la ría, justo donde ahora está entre el Guggen y el Palacio Oscalduna y muy cerquita de la Misericordia, que se ve ahí, un poco para que nos ubiquemos. Eh, con las crecidas del, del, del río se decidió pasar a, al hoyo, al lado del aeropuerto, que ahora cuando a veces vas en avión, o vas a bajar del avión, ves todo el cementerio, vas el cementerio de los ingleses y bueno, lo he a a veces. Pero bueno, aquí, aquí pude localizar la, la, la tumba, que estaba bastante bastante escondida, al final pues la prepararon, incluso le, le, le, le restauramos un poco las letras y de aquí ya sacábamos la historia de Karche Selman de comandante de la Argentina América, el mismo que hemos visto, Sagón el río Balboa, eh, Balboa en, el, en, el, en, el, en el diario de... De allí, de Manuel Head, el 19 de agosto de, de este, bueno, este, este trabajo, de hecho, fue uno de los que, como había comentado Fernando, llevé a Cartagena. Y seguíamos con. Esta es la historia que decíamos de ese barco, que son del mismo día que el Félix, pero es que del Félix sigue siendo ese barco fantasma del que no sabemos nada. Digo, bueno, pues vamos a mayor erudito en naufragios que tenemos ahora, que era Echegaray, ¿verdad? pues da la casualidad que así como sí habla de y de hecho es prácticamente el primer segundo barco de los que habla, no habla del feliz para nada. Tanta ausencia empieza a preocuparme, o sea, empieza a ver que es un barco que no, del que prácticamente no se sabe nada. Eh, por ello, empiezo a buscar un poquito en, en, en la fuente en la que yo había localizado el, eh, esa línea que nos hablaba de Salander, de San Andero, y tirando por esa línea encontré que efectivamente el Félix era un barco que había sido un corsario francés y que lo captura un barco inglés. El barco inglés en concreto que lo, que lo captura es el Amazon. Aquí vemos la, la batalla de Copenhague, la que Nelson eh, lucha contra la flota danesa y esta fragata que vemos aquí es la misma que en 1803 captura al, al finantropista. Eh, ese cuadro que hemos visto es de Nicolás Pocock, era marinero también, había navegado, y, y la verdad es que los cuadros son prácticamente como fotos de... son fotos casi del telediario de la época. Eh, estos son sus bocetos, de hecho, él suele poner los... el barco que es, el Amazon, eh, colores, es decir, está cogiendo ahora una, una racha de viento y tal, él hace, él hace sus bocetos y lo usan los cuadros. Encontré un boceto también que habla de una goleta de una francesa, de las que captura, de los que ha ido mirando, de los barcos que ha ido capturando, esta goleta francesa, por la época, por el boceto y por lo que va contando, prácticamente es casi seguro que sea el Félix. El problema es que se queda en un boceto, nunca hizo un cuadro de, de, de esta captura. Entonces, de momento tenemos ya una pequeña imagen, más gore, indicada del propio barco, pero que bueno, que, que ahí está. Habla de los colores, que le quiere poner, de cómo están las velas y tal. Eh, en, en Greenwich conseguí en el Museo Naval de allí eh, los planos de lo que podía ser el barco. Eh, ahí había una discusión, es muy larga, tampoco me voy a extender mucho, pero un erudito de, de la construcción naval americana venía a identificar hace ya más de 50 años, que este, estas líneas de, de, de, de esta goleta eran las de, las de la goleta Félix. Vemos que es un barco bastante moderno para, para la época. Mirad el codaste, cómo baja el timón, lo que casi esto lo hace girar prácticamente eh, en redondo muy fácil. Eh, es de las primeras goletas que se incorporan a la, a la, a la Armada a, a finales del, 19, principios del perdona, a finales 18 principios del 19. Y las dimensiones pues vienen a ser unos 25 metros en la, en la, en la, en la, en la cubierta de, de cañones, unos 18 en, en, en la quilla. Para que veamos lo que es un pie, pues, pues es esto que se ve por aquí, que es un zapatito. Porque, como veis, el, el plano era enorme y tuvieron la delicadeza que Mónica me acompañó allí de a, a poder entrar allí casi improvisando, que nos dejaron sacar las fotos, o sea, el protocolo. El cierto es que para la investigación allí lo ponen, lo ponen muy, muy fácil, o sea, fui, fue realmente agradable. He ido descubriendo e incluso en la primera edición no venía el, eh, el plano, en la, en la que nos sacaron, que no era la primera edición, era la segunda, entonces tuvimos que volver a pedir la primera. Todo ese, ese protocolo de que tienes que rellenar ficha, se lo saltaron, nos, nos hicieron el favor de, de, de por lo menos llegar hasta aquí. Tal es la importancia del barco en sí, que está forrado de cobre, que la propia marina inglesa lo incorpora directamente a su marina. O sea, es raro que no lo... Que no lo eh, subastaran, que no lo vendiesen o que no lo simplemente, pues a veces del propio combate, pues eh, quedan para, para ser demolidos. ¿no? Pero en este caso lo incorporan a la Armada y se lo dan a este hombre, el, el, a, al comandante Richard Ball. Eh, curiosamente lo vemos aquí eh, con un, un disfraz de civil, con un, con un vestido de civil. Eh, no, no lleva el uniforme típico de la Armada inglesa, como sería de esperar. Eh, Luego veremos por qué, está ya en edad avanzada, parece un hombre de negocios. Le dan el mando de, la, de esta goleta, que es la que decimos que, que, que naufraga ese mismo día que al final tropeza aquí, el 21 de enero de 1807, en, en Santander, y empieza su, su carrera naval, en la armada inglesa. Y el primer año, 1804, lo en 1803, en 1804... Eh, para nosotros es más famoso 1804 por el hecho del, del, del, de la fragata Mercedes, la que todos hemos oído he hablar, de la, la del famoso tesoro, en el que pues, eh, cuatro fragatas eh, que venían eh, comandadas por justamente guerra, eh, son atacadas en periodo de paz por, por la armada inglesa, por otras cuatro fragatas al, al mando de Graham. y eh, la explosión de una de ellas, la Mercedes, que se hunde, es la que hace que eh, tengamos ahora el famoso tesoro de la Mercedes con todas las consecuencias que ha tenido y tal. Entre las muchas discusiones que se ha tenido, que es al ser en periodo de paz era quién había dado la orden y si había sido cosa del comandante Graham, si esto estaba planificado o no. Pues encontré que la orden que se le da... Bueno, esto fue el almirante Cochrane ya había investigado en Latinoamérica que esta, estos caudales venían para aquí, por cierto que era de Torazo eh, el comandante, que venían para aquí y, y que sabía que salir a esperarles. Eh, la orden que le dan a Graham no solo se la dan a él, se le dan a una serie de cuatro o cinco barcos más y entre ellos está nuestro Félix. En 1804 a Burne le dan la misma orden de capturar barcos españoles en periodo de paz para conseguir los máximos caudales posibles. Nos vamos a ir, esto fue en octubre de 1804, nos vamos a ir un poquito más atrás, en verano de 1804, Burne está ya patrullando por la altura de Santoña, aquí el fuerte de San Martín, con los cañones famosos de la cabada, y resulta que él eh, captura unos, unos quechemarines franceses que venían, costeando eh, desde Santander, iban para Burdeos con un montón de caudales, 62 mil eh, reales de billones lo que captura a la altura de Santoña y eh, estos, eh, este dinero, que como vemos aquí es la cifra de, de, de Carlos IV, y cuando llegan a Inglaterra, el Banco de Inglaterra les resella de nuevo. Con, la, con, con el rey Jorge y los, los hace ingleses y ese dinero se lo quedan los ingleses se lo quedan los ingleses con la misma disculpa que, que hundieron la, la fragata Mercedes pero con un problema los barcos eran franceses iban hacia, hacia Burdeos eh, venían con todo este dinero se supone que España era neutral Claro, el, el, el, el cónsul de Francia pone el grito en el cielo y dice a ver quién era este hombre, el señor Burne este, que con su boletita se dedica a, a parar este, este tráfico en, en, en un terreno neutral. Y la verdad es que la defensa de Burne es muy buena, porque él dice que él solo seguía las órdenes que efectivamente le habían dado y que por eso pretendía por un lado no ofender a la, a la Royal Navy, a sus, a sus comandantes, y a la vez justificar el por qué lo había hecho. Y él decía, se basaba... En, en un principio que había, a mediados 18, ya era un poco el principio del derecho marítimo a, a, a la hora de establecer el derecho internacional, las fronteras, y era el de potestad terra finitud, finito tan bis que viene a decir algo así como que eh, la potestad o la, la fuerza de un territorio, de un, de un Estado soberano, se mide por el alcance de sus cañones. Entonces él dice... Como vemos en ese, en ese plano en el que se dibujan los alcances de los cañones, este en mi caso es, de, es en la Maruca, dice, oye, que sí, yo lo capturé, pero lo capturé fuera del alcance de cualquier batería neutral. Eso es lo que él decía. Curiosamente, <risa> leyendo el cuaderno de bitácora, empieza diciendo que había mucha calma y que dice que luego... La carta se empieza, se empieza un poco a divagar y dice que, que, bueno, que es que, claro, si alguno de sus marineros tocó, tocó tierra, pues fue porque por las olas le derivaron contra la tierra, pero. Porque luego los persiguieron a los propios, a los propios franceses, eh, hasta que se hicieron con, con, con, con los tres barcos que iban y, y los capturan, cuatro al final, solo se capturan con esos mil reales. Bueno, pues. Este episodio de 1804, que nos conecta con la famosa Mercedes, es eh, también eh, protagonizado por este barco. Empiezo a tener un barco fantasma con un valor añadido en el que empieza a entenderse el valor que pudiera tener históricamente este barco. O sea, el tesoro eh, histórico patrimonial que podría tener este barco lo vamos construyendo poco a poco. Ya hemos visto al principio que se trataba técnicamente de un barco bastante evolucionado, que había tenido un pasado corsario, que no voy a, a, a extender aquí, francés, también con bastantes conexiones bastante interesantes, luego de lo que decíamos con la fragata Mercedes, con la fragata Mercedes en esta época, y nos vamos, él sigue, con, esa misma, con esas mismas tácticas de, eh, de ir por costeando y a los, a los fuertes que había por la costa ir atacándolos, esto es en vizcaya es el, el, lo que hay entre, entre Ciervan y Santurce. Hay todos estos... Había. Todos estos fuertes, Seviles, Las Cuartas, Campillo... De hecho, los barrios de la zona se llaman todavía así. Ahora está aquí la terminal de contenedores de, de, y, y es donde llegan las, las vías del tren. Aquí es donde están construyendo el, el puerto nuevo. Y en, en, en Punta Galea, enfrente, que todavía está el fuerte, también desembarcó, despichó los cañones. Eh, hacían ataques anfibios constantemente hasta el punto de que esto eh, pues, perjudicaba mucho el, el comercio de la zona. Era el bloqueo que le estaba haciendo, que él haciendo esas órdenes. En lo que procuraba hacer era un bloqueo comercial a toda esta zona. En Santander, por supuesto, pues también, también afectó y, y en ese bloqueo... Eh, pues al final los comerciantes de la zona pues están viendo que no pueden sacar sus barcos, eh, pude ir a los, a los archivos nacionales en Inglaterra a, a recuperar no todo, porque no está todo, pero parte de, del cuadrón de bitácora del, del barco, y va día por día diciendo por dónde anda, qué es lo que está haciendo, y se recorre toda esta costa, y está venga a, a investigar barcos, los, los, eh, los aborda, les entrevista, algunos los captura, los manda para Inglaterra en función de, del pabellón de que son, y a la vez esto pues, va minorando mucho el comercio de la zona, hasta el punto de que preocupados por ello, eh, Pedro Labat, que era un francés afincado aquí en Santander, de hecho su familia todavía vive por aquí, eh, fue presidente del, del marítimo también, pues eh, fleta un barco, fleta un barco en corso para hacer frente a esta galeta que nos está perjudicando tanto en el comercio. Esta es la, la patente de corso hecha por, eh, por el barco El Vengador, eh, armada por Pedro Labat, al mando de Antonio Arana y, eh, como vemos, realmente lo que es, es una especie de contrato eh, de fianza o fiduciario. es el, el, el corso realmente es eso, prácticamente, ¿no? O sea, es, eh, tú pones un dinero y dices que te vas a dedicar al corso. Eso sí, bajo las leyes del corso. Si te pasas a las leyes del corso, empiezas a ser un pirata. Eh, lo que vemos es eso. En la ciudad de Santander, a, a, en marzo de 1805, pues hacen ante notario todo el asiento de, de, la, de, la, de la patente del corso. Es una fianza, por 30.000, creo que son, de los reales de 3.000 euros, está por algún lado, los, los reales de Bellón que, que supone el este. Y luego aquí vemos la cancelación al de X tiempo, cuando ya ha pasado el tiempo porque se ha concedido la, la patente, pues tiene las el asiento de cancelación y se le devuelve la fianza. Luego está también el cómo repartieron en cómo se repartía entre todos los que... Ya viene el nombre de todos los que formaban la tripulación. Y luego firmaban todos. Y aquí hay una cosa muy curiosa. El barco se llamaba la represalí. Era un barco francés de 14 cañones, una goleta. Y sin embargo, lo ponen con el nombre del vengador. Le, dan ese, le cambiaban. Ya vimos que Fernando Barrera también... Eh, y, y González Chagaray, en alguno de los, de, de los estudios que han hecho sobre el corso aquí en, en Cantabria, eh, ve ese, analizaban ese, ese cambio de nombres de, de los barcos, que eran barcos franceses, venían a hacer el corso aquí y, y le ponían nombres españoles, lo españolizaban los, los, los nombres, ¿no? Y los castellanizaban. Entonces, entre los que vemos que están en la, en la tripulación, pues hay mucho francés, como es Dicard, que es el, el capitán... Y bueno, pues, con, este, con ya con la patente, que encima se arma, le dan el permiso para obtener armas también en, en la cabada, en el, para, para poder armar el barco, eh, se hacen a la mar en 1805. Esto es en de 1805. una curiosidad, 1805 todo lo conocemos por la Batalla de Trafalgar. Pues este pequeño Trafalgar que vamos a tener aquí en la bahía es, eh, es prácticamente idéntico al tema de naciones. Es... Una goleta una eh, francesa con tripulación franco-española, renombrada a bandera española y con corso, con patente de corso española, para enfrentarse, como dice al principio, contra la nación inglesa que los está estropeando el, el, el comercio. ¿no? O sea, tenemos ingleses y franco-españoles luchando aquí en la Bahía de Santander en 1805. Una goleta como esta... Y tenemos el, el, la relación del combate en las tres fuentes que conseguí. Conseguí la fuente inglesa, conseguí la fuente española y conseguí la fuente francesa. Sorpresivamente, no difieren mucho entre ellas. Vienen, que es, Digo sorpresivamente porque suele ser, <risa> pero cierto es que en, en, en líneas generales está bastante bien explicado qué pasó. Eh, los ingleses sabían ya que iban a salir los, los, los francoespañoles en, en corso contra ellos y de hecho Burr estaba deseando un poco que esto ocurriera hasta el punto de que él empieza a intentar maniobrar cerca de la costa y sabiendo, porque él lo que tenía miedo era que, que, el, que el, el vengador saliera y se juntara con otro corsario que sabía que había en ribadeo y entre contra los dos no iba a poder. Entonces él quería luchar por separado. Intenta que salga el, el español y para convencer al español pues empieza a maniobrar mal por la zona, eh, como con maniobras un poco eh, pues mal hechas para, para ser un, un, un barco de la armada y parece que esto convenció también a la gente de aquí a apuntarse, a decir, bueno, pues como el barco que prácticamente lo vamos a capturar, pues apuntó más gente a este, a este combate. Eh, ¿Qué pasó? Que, claro, el, el, el problema de, de, de las batallas navales en esta época era precisamente el, el, el cómo, la oportunidad, por así decirlo, de tener o bien abordar, que era el caso de los barcos españoles, que era lo que les interesaba, porque eran mucha más, muchas más eh, gente, abordar al barco inglés, o bien el barco inglés que tenía mejor artillería, mantenerse lo más alejado posible y eh, cañonear al barco, al barco eh, corsario. Eh, en la versión francesa también, quizá un poco más... Eh, digamos que hace más eh, aspavientos de, de la defensa de Ligar, porque acaba muriendo eh, con sus gritos de coraje y, tal. Bueno, pues, y que el pabellón rojo estaba clavado bueno, pues eh, el pabellón rojo era el que llevan los corsarios y el, y el inglés pues habla también al final de la lista de, de, de, de muertos y heridos, entonces ellos el propio comandante, pero ya vemos que el barco pues existe, que dice eh, la fecha en concreto, no sé si en este lo he traído, pero habla incluso que es en Santander y tal. O sea, el barco sabemos que existe, sabemos que está aquí, sabemos que luchan estas fechas por aquí. Ya empieza a dejar de ser un barco tan fantasma. En el combate, lo, después de cuatro horas, eh, cierto es que los dos acabaron bastante tocados. Eh, hasta el punto de que ya se les hizo de noche... Sufrió bastante en el, en el bauprés, en, en la proa, el, el barco inglés, mientras que el, el, el barco español, el corsario, eh, luchó más, eh, sufrió más en el tema de, de, del aparejo. Pero tuvo la suerte, cuando ya calmó el viento, eh, de que desde Santander salieron lanchas y lo recuperaron y pudieron traerlo, mientras que el inglés estaba reparando y pensaba que le iba a dar tiempo a reparar y volver a atacar. Entonces quedó, digamos así, por así decirlo, inconcluso pero por hacerse de noche, pero al final a, a Bourne en Inglaterra la reconocieron, que habiendo luchado contra, contra un, un barco de, de, de casi el doble de gente que, que el suyo, pues le premiaron y aquí vemos ya por fin a Bourne con, un, un, un, con el uniforme ya de la Royal Navy, eh, incluso con decorado, esto es un medallón que, que tenía la familia que sacó hace poco a la luz y lo pusieron a la venta en, en, en la propia familia de descendientes de él. Y que si comparamos con el famoso eh, cuadro que existía hasta ahora y que sí era conocido de él, pues vemos que, que es el mismo. ¿no? Luego, luego veremos de dónde ha dónde salido ese, ese segundo cuadro. Bueno, hasta aquí era 1805. Bueno, pues nos vamos ahora a 1806. Hemos tenido... Vamos, vamos aumentando ese tesoro eh, este histórico de este, de este barco. Nos vamos a 1806. Eh, dos personajes muy conocidos de este, de este centro, como son Casado Soto y, y, y, y recientemente se parecía que a de Lechacaray hicieron este, esta joyita de, de, de libro, que es Fortificaciones de la, de, de, de la Maruca que hace poco hablábamos y que sirvió para que en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Cantabria, en su día le, le, le, basándose en lo que ponía en este libro ese valor histórico se creara, se diera a esta zona de la Baruca como bien de interés cultural. Cierto es que la interpretación que hizo eh, Casado Soto decía que había un grupo de quechemarines ingleses que asaltó la guarnición haciendo Fortenel y hostigando con sus cañones hacia tierra. Yo antes de llegar a las conclusiones que vamos a ver ahora, a mí lo de los quechemarines como invasión y luego de aquí ha habido varias versiones y, y se ha reproducido muchas veces, incluso la propia Maruca les oyes hablar ahí a los locales y te dicen que sí, que es que vinieron tres quechemarines ingleses y como casi una fuerza de invasión y que ellos los, los, los echaron atrás. ¿no? Eh, a mí lo de los quechemarines, como algunos comentábamos, ¿verdad Gerardo? Que nos, nos, nos parecía también que eran barcos un, barco, vamos, un poquito menores para venir, para venir como fuerza de invasión, por así decirlo. A veces pensé que podían ser propios barcos que habían sido capturados, con bandera inglesa, y todo esto se, se, se puede explicar, eh, yo creo que por el hecho, este es el, el, el, cuando se construyó el centro de interpretación del litoral, que está ahora en la batería, por el hecho de, del plano que encontró José Luis, y que, y que si desarrollamos ahora, esta es la vista justo del punto 2, o sea, esta sería la ensenada que veíamos los, los alcances de los cañones que decíamos, otros dos cañones que estaban en la origen en la del mar, hasta aquí llegábamos, por así decirlo, nuestro, no, no, nuestro poder de, de soberano. Y, y esta foto está tomada justo desde la batería hacia donde la playa que desembarcaron los ingleses. Este es un queche marín y vemos que de hecho se parece un poquito, igual por ello también, porque en, en lo que os decía el cuadro de bitácora él va nombrando a todos los barcos. Claro, no es una enciclopedia. Estos capitanes, estos comandantes de estos barcos iban diciendo lo, los barcos que iban capturando, el tipo de barco que era por el aparejo o por lo que ellos más reconocían. Ciertamente es que estos quechemarines de la época se parecen mucho a lo que luego señalan las lanchas de pescadores de la zona, incluso de incluso traineras, podemos decir, o, o, las, o, o los barcos de, de, de, de cabotaje de, de la zona. La interpretación que, que, que, que, que dio Casado Soto decía, la batería del superior del mar con cuatro cañones da 24. Punto 2. Lugar donde desembarcaron los ingleses se altece el corriente, la playa que hemos visto. Punto 3. Situación que ocupaban los tres quechemarines fondeados, en aquella pequeña enseñada, la misma tarde, tres. Cuatro alturados donde el, el, el retén empezó a hacer fuego, que ya ocupaba la, la plaza el enemigo, que había vuelto un cañón hacia tierra. Claro, solo con estos datos, pues parece claro, decimos, bueno, tenemos tres quechefaníes aquí fondeados, desembarcan por aquí, estos son los que invadieron. Pero... Llegando al final a la conclusión de, de, de, de, de, que, de que esos fiches marines a mí me echarriban un poco, estando ya sobre la pista de esta goleta que ya había estado por aquí, buscando en ese cuaderno de ahí en Inglaterra, encontré que en esa misma fecha, el 13 de agosto, estando aquí, ya te dan las posiciones, esto es el cuadro de Itácora, ellos lo que ponen son eh, la fecha, el, el viento que hace, eh, la, las posiciones, las demoras que ha ido tomando, que es de Santonia, sur sureste, Cabo Mayor y tal, pues nos sitúa, efectivamente nos, nos sitúa en la Maruca, nos sitúa en la Maruca y dice que estaba, el viento era moderado, que se ha movido un poco la, la letra, pero bueno, que estaba moderado y, y nuboso y, y observan dos velas corriendo a lo largo de la costa. A la tarde, eh, toman al asalto las baterías. La verdad es que los, los, los, los jugadores de estos bitáculos son muy escuetos y hay que saber interpretarlos muy bien, pero bueno, al final lo que va diciendo es que ellos van persiguiendo estos dos barcos que eh, toman al asalto estas baterías silenciándolas, si las silencian quiere decir que estaban disparándoles, eh, espichan los cañones, ...y queman los tres eh, marines Y luego, como anécdota, Benjamin Jackson eh, Hudson fue peligrosamente eh, herido. O sea, fue, eh, para que lo hayan puesto ahí es que estaba muy mal. De hecho, me porreció un tiro en el pecho. <risa> eh, lo que viene a decir esto es que... ...al igual que hacía en otras ocasiones, él perseguía estos barcos... ...que se refugiaban en la ensenada de la Maruca... ...y al final les pega fuego. Les los cañones... Y eh, tenemos por fin otra interpretación realmente diferente a lo que se conocía hasta ahora de lo que era el asalto a la, a la Maruca. Y probablemente lo que haya ocurrido es que... Eh, de hecho así lo hacían eh, no hacía tanto la goleta que a veces se pregunta y dice bueno, ¿y por qué no venían barcos más grandes? pues una fragata o un navío de 74 cañones a tomar estos fuertes o a disparar contra la costa y era por el hecho primero que era una costa muy peligrosa todos sabemos lo peligroso que es el, el, el Cantábrico segundo porque con estas pequeñas embarcaciones casi eran como los helicópteros de, de, de, de, de comandos de, de, de actuales, o sea lo que hacían eran entradas muy rápidas con el, el barco de hecho se mantenía lejos del alcance de los cañones, la goleta se quedaba fuera y los que iban eran en botes, era la tripulación, lo que hacían era desembarcar en los botes y atacar estos, estos, este, estas baterías. Eh, ¿Cómo lo hacían? Pues igual desde la mentalidad desde, de ahora se nos resulta más, más complicado, pero de, desde, desde la, desde la, mentir, desde la mentir, mentalidad an, anterior tenemos que pensar... Que todo era una cuestión casi de número y de potencia de fuego. Eh, si vemos un poco el, el, el, lo que pasó en la. Me estoy yendo. Me estoy yendo mucho. Vamos a ver. Ah, aquí. Si vemos un poco lo que, lo que ocurre aquí, lo que decimos, la la, batería, la goleta se quedaría fuera del alcance de los cañones, se bajarían los botes remando a todo a meter, quizás haya dado es una buena vela, a poder ser lo más rápido posible mientras los cañones disparaban. En dos, tres minutos que se tardaba en cargar un cañón no daba tiempo a disparar muchas veces y menos a un objetivo en movimiento como era un bote. Realmente era difícil, eso sí, si le daban al bote estaban claro que estaban a, había acabado para ellos, ¿no? pero por eso todavía me supongo que el vigor, un remando tendría que ser tremendo, ¿no? pensar que, que les están cañoneando y, y cuando llegan a la altura de... de, de, ya de, de de la batería, los cañones no pueden disparar más abajo. ¿Qué ocurre? Que digamos, la gente del fuerte ya está, al menos de cañones, indefensa. Lo que tienen ahora son las pistolas, los fusibles y los sables. Pero en el retén de, de, de la batería había unos 15 hombres y dos, y dos oficiales, apenas 17 hombres como mucho. Mientras que en, el, en los botes venían un, unos 50 hombres. 50 hombres contra 15 hombres, por muchas pistolas que tuvieses, lo que estaba claro es que lo que merecía la pena era disparar lo que se podía, la primera andanada, y salir corriendo, que es lo que hicieron. No es que fuesen cobardes, no es que... no, no, es que se luchaba así, era una cuestión de número. Entonces, los ingleses desembarcan, toman la, la, la batería, espichan los cañones, porque les interesa que esos cañones no, no funcionen, a efectos de seguir perjudicando el comercio, como habíamos dicho, van a por los, a por los quechemarines, que probablemente no estuvieran ni armados, la tripulación de los quechemarines hace lo mismo, sale por patas, porque ya son, son menos, y eh, los queman. Una vez conseguido el objetivo de quemar los quechemarines de haber espichado los cañones, poco más quedaba hacer. Uno lo vuelven hacia tierra, quizá de modo defensivo, pero no es que estuvieran haciendo una, una invasión de Santander eh, por aquí estos 50 hombres. Ya simplemente las tácticas de la época era era intentar... Si al día siguiente volvía a refugiarse algún barco aquí, que lo pudiera capturar más fácilmente. ¿Qué ocurre? Que hay, ya en monte, eh, entre los de la tripulación de los que, chavarín, los que se habían retirado, eh, el aviso que dan a la población, viene más gente. Ahora sí que pasa que son más de 50 los españoles que vuelven contra los ingleses. Entonces, ¿qué ocurre? Otra vez lo del número que decíamos. Ahora los que están eh, perdiendo el número son los, los, los, los ingleses. ¿Qué hacen? Volver al bote y, y, y, y, y vuelta para casa con las consecuencias que hemos visto, uh, un herido, entre ellos el propio, el propio Burne, que se, cierto, es que bajaban a tierra y, y, y se partían ahí eh, el pecho por, por, por, por lo que fuera hasta el punto de que en otro episodio casi idéntico enea eh, un mes después, el Burne es herido gravemente y ya tiene que dejar el barco. Eh, se vuelve a su Irlanda natal, casi uh, de en el condado de Westford, y para los amigos de la heráldica también, como tenemos por aquí su escudo de armas. Y aquí donde nació, pues se dedica un poco a los, a los negocios, se retira un poco de la mar y empieza con los hermanos a llevar el negocio familiar que habían conseguido la concesión del correo de dirigencias de toda Irlanda. Esto les empieza a dar prosperidad, eh, dinero, realmente eh, lo que pude estar por allí investigando en Irlanda eh, resulta que las posadas los, las propias rutas que hay hoy entre, entre Dublín, Galway y Cork, la propia autovía va siguiendo un poco las trayectorias lo que eran al principio los pueblitos las posadas, a donde llegaban los caballos eh, que, que esta familia iba teniendo al final tuvo más de 800 caballos y eh, como al final esto pues todavía eh, perdura no cierto es que la, la historia de, de Burne no es muy conocida tampoco en Irlanda en el propio museo naval allí no tenían prácticamente nada incluso cuando estoy contando todo esto quedaron bastante sorprendidos por ahí decíamos lo de que, de que no dejase de un barco fantasma pero unas historias con unos, unos tesoros históricos muy curiosos no eh, le fue también el negocio, eh, con, los, con, lo, con el correo en tierra, que al final consiguió la concesión del correo eh, real también por, por mar. Y funda una compañía, Naviera, con la que empieza a hacer, con él con mucho ojo vio que como Londres empezaba a prosperar y la zona de Londres estaba un poco complicada, eligió otras rutas. Y primero eligió hacer rutas con la península y luego con el oriente, de ahí el nombre de su de su compañía, porque la compañía que fundó fue la Piano, la península en el Oriente del Company, la Piano, que es la misma que hoy todavía perdura y que fue fundada o fundada por Burne, por este hombre que hemos dicho, de la, de la Goleta, que es un de aquí en Santander, y que, y que entre otros barcos pues, tenía el Praido de Bilbao, con el que, como curiosidad, cuando yo estaba investigando a este hombre, me embarqué una vez por, por ir en el ferry, fui hasta allí, Volví y todavía no había descubierto que el fundador de esa compañía había sido este hombre, un tiempo después, pero claro, mi sorpresa fue, fue tremenda, no solo que todavía persista la, la, la compañía, sino que tuviera tanta relación con, con, con, con Cantabria incluso con Santander, como son barcos, este, el Aurora creo que es, y, y algún otro que ha venido por aquí y que, y, que, y que han estado en el puerto y que van a venir. Ni ellos saben que su fundador estuvo aquí eh, combatiendo. Eh, otro tesoro que localicé fue la existencia de un cuadro. Eh, supe de la existencia de un cuadro que se titulaba El destino final del, del Félix. Con ese nombre, pues sabía que digo, bueno, pues el cuadro va a ser algo de un naufragio, pero claro, muchas veces. Los cuadros de naufragio, depende de quién los haga y cómo los haga, pues eh, eh, no siempre salen bien. ¿no? Este es el de la medusa que, yo que lo conocéis, ¿no? que está en el luz. Y lo curioso en este cuadro, por ejemplo, es pues, que es en el, el momento en el que Largos les rescata. El Largos es, es el barquito que está como por ahí. Claro, la información que nos da el cuadro sobre largos pues, es prácticamente mínima. Ese era mi miedo, decir, bueno, a ver si, si el destino final de ese del Félix, pues salen pues, no sé, cuatro tablas o, o a ver qué surge, ¿no? Y resulta que era un cuadro descatalogado en el Museo Marítimo de Greenwich. Eh, no lo tenían, era, era prácticamente del tamaño de, de, de una hoja. Eh, estaba arrancado de un libro y no lo tenían identificado. Lo que conseguí pues, fue esta este maravilla de cuadro en el que eh, no solo eh, es el episodio justo del momento en el que se hunde, que os relataré un poquito como ha sido un naufragio, sino que si intentamos identificar la vista que vemos. Tenemos Peña Castillo, la Catedral, el Antiguo Espigón, el Fuerte de San Martín, la Madalena incluso la bola de la, la, la baliza de fondeo, y una boleta que está hecha prácticamente de maravilla, con sus 14 cañones, con su aparejo bien hecho, o sea, da cierta fe de que el, el cuadro pues es, es bueno. Eh, para mí, pues ya digo que se fue una, una pequeña joyita, en su día tuve la suerte de poder enseñárselo a, a José Luis Casado así como, lo, pues, pues así como la interpretación pues, de la maruca no no, no, no me dio tiempo pero él mismo también le, le, le encantó por el tema de, de, de, de pues que era un, un digamos, un eh, testigo gráfico justo de 1807, el 21 de enero, en el que esos cañones de la, de la acabada precisamente le están disparando, porque es que lo que ocurrió en este caso ya había pasado varias veces. El Félix alguna vez capturaba de estas capturas que hacía, mandaba con parte de la tripulación, mandaba a Inglaterra alguna captura de las, de las que hacía Buena Presa, y eh, a veces cogía a un prisionero, pues los, los, eh, los intercambiaba por algunos suyos, en una guada también que baja con los botes, le capturan a algunos prisioneros suyos, entonces han intentado hacer intercambios, y en una de esas, con, con bandera de, de parlamento, entra a la altura del fondadero de, de San Martín, y estando ahí intercambian los prisioneros y le empiezan a, a disparar con tan mala suerte de que ese 21 de, de, de enero de 1807 había muy mala mar, como hemos visto, que es un desfilanto, el que el es el primer barco que habíamos visto, y eh, les dicen que tienen que hacerse a la mar, que ya lo de, lo de la bandera de, de, de parlamento ya había acabado, que es un barco enemigo, y le empiezan a disparar, empiezan a disparar, ellos eh, pican cables y salen afuera, y con tan mala suerte de que no consiguen hacerse a la mar, empiezan a, a zozobrar se rompen los mástiles eh, se les lleva todo por la, por la borda tiran las carronadas que eran los cañones que tenían los tiran por la borda eh, los tiran por la borda los, las carronadas son este tipo de cañón de hecho era este mismo el cañón que, que tenían eh, de un con con este tipo de cureña, que es también por lo que tiene también, también bastante valor arqueológico este, este, este barco porque es un sistema de, de, de no retroceso, es una evolución técnica en las, en las carronadas y como veis ahí puse un guante para que se vea un poco el tamaño de, del cañón. De estos hay 14 tirados por la bahía, si no ha aparecido alguno, o alguna draga se lo ha llevado. Eh, yo estoy esperando, ansioso, que alguna vez pues, aparezca algo, porque así tengamos por fin un pecio, un resto de este barco, y que sea, al menos con los datos que aquí aporto, que sea fácilmente identificable. Por último, y también por otra gran casualidad, decir que pues leyendo todas esas cosas que son pues eh, cualquier papel mojado cualquier cosa que vaya de la mar pues uno de buena de todo ¿no? y tuve la gran suerte de viendo eh, pues una biografía de un marinero que había en noruego que es, eh, que bueno pues que la acoge una vida un poco que había tenido una vida un poco eh, lo acoge un, un párroco en Nueva York y tal, y le, le escribe su, su biografía. Y hay un capítulo que habla de que estando en Santander, en 1807, en esas navidades de 1806, el, el, el, luego de, eh, en ese enero de 1807, pues como eh, ve que se hunden dos barcos. Que dice... Es la misma galerna causó otro, otro naufragio en la misma costa. Este es el, el bergantín, de lo que está hablando, y dice, y claro, era americano el que estamos hablando, era el Philanthropist. Bueno, el es mucho más largo y no, no me voy a extender mucho, pero a la vez habla del barco de los ingleses que también se hunde. O sea, por fin tenemos la conexión triangulando de, de los dos barcos que se hunden y, eh, y que son el mismo día y que son aquí. ¿Por qué no se recogieron igual en, en tanto Barreda o, o Chegaray? ¿Por qué no lo, lo recogieron? Supongo, pues como bien interpreté alguna vez, incluso Casado también comentaba, dice, puede ser que no, que no eh, se quemaran esos documentos o se perdieran esos documentos y justo ese espacio ha quedado bastante vacío. Cierto es que en las fuentes inglesas he encontrado, como habéis visto, bastantes historias muy relacionadas con historia de aquí que todavía igual no se ha desarrollado. Pues, pero esa es un poco también mi aportación y que, y que con el tiempo pues, que, pues, que pueda, pueda seguir un poquito pues, cogiendo lo nuevo y, y, y lo viejo y mezclándolo todo, como nuestro sí, quijano nos lo dice, pues, pues podamos avanzar en, en todo ello. Y este era un poquito mi, mi, mi discurso de... De entrada en este centro. Yo espero que, que hayan disfrutado hoy. Que... Que se... Bueno, pues después de esta intervención tan, tan apasionante y de una investigación que. Sí, sí, hay unos añitos. Bueno, tiene... si alguien tiene preguntas o lo que sea, que también, tiene por, visión, por supuesto. ¿no? Que vamos a sí, sí, sí turno, como de costumbre, para poder preguntar, o comentar, o, en fin, decir lo que queráis. Sí, recordaba, Lucía recordaba aquella conferencia de, de Sergio, cuando hablaba de, de la rapidez y de los eh, barcos de pequeño tamaño que atacaban a la costa, eh, me recordaba lo del filibote, ¿te acuerdas? Eh, el, el filibote holandés, que era un barco hecho para entrar en zonas bueno, sí. muy peligrosas donde no podían, además, eh, tal, y me recordaba un poco ese... Sí, sí, lo, la verdad, no, no todos los comandantes, buscando otros barcos, que también han otros barcos y tal, no todos los comandantes son tan activos, la verdad es que el boom, y hemos visto que luego incluso en sus negocios, fue bastante eh, bueno, ¿no? El, el, no todos eran tan activos, de hecho, en cuanto él, él acaba herido, eh, viene otro comandante, al de poco es citado para, para un juicio, a veces eh, citaban con testigos y tal, tenían que dejar el, el, el mando y venía otro. Y ese otro, pues la verdad, prácticamente no hace nada, incluso naufraga el barco. No sabemos hasta qué punto, si Burner el, Burne, el que está el que estaba a bordo, hubiera naufragado ese barco, pero claro, entonces no tenemos la historia de la pía de la no, o sea, todo, todo confluye así. Y, efectivamente, esa, esa especie de, de, de entrar como entraban a, a la costa y esas acciones tan rápidas, sí, claro, es que hay que reconocerles que tengan su, su mérito. ¿Te Más cosas. La etimología de corso, el navegar en corso. El navegar en corso, que creo que viene de la palabra curso, de carrera, sí. eh, se supone que, eh, que lo que se hace es... Intentar eh, el propio rey con su armada, cuando no da abasto con sus barcos, lo que se hace es dar una especie de, de licencia, que es la patente de corso, para que luches contra sus enemigos, eh, pero solo contra sus enemigos. Entonces. Al final, eh, las propias reglas del corso, como hemos visto, hay ordenanzas, o sea, está eh, todo bien estipulado y, y tiene una serie de derechos, incluso a veces para la viuda y tal, que hacían bastante interesante a gente de la mar, incluso dice, bueno, pues oye, pues para ganarme la vida igual me meto al corso el riesgo estaba en dónde estaban los, los límites. Como veíamos, había la, la fianza, y que era una fianza importante, la que se ponía, la que ponía el armador, entonces el propio que no quería un poco, que se salieran un poco las cosas, era el corso. Luego, de hecho, tenían sus propios, eh, cuando hacían una presa, se juzgaba si era buena presa o no. Ahí sí entraban bastantes conflictos. De hecho, hay bastante documentación al respecto también de cuando, de cuando la presa se consideraba, pues, como en estos casos que hemos visto, pues que estaba en terreno neutral o portaba una bandera y resulta que el capitán o los papeles eran de otra en ese sentido, sí pero vamos, etimológicamente creo que viene de, de, de cursus, ¿no? de griego, hace la carrera viene a ser eufemismo sí, pero hasta cierto punto sí, hace la carrera pero <risa> es como de pirata, ¿no? el que roba como pues. el bisabuelo de un Rodríguez París que fue ahorcado en Londres por practicar el coso, fue atrapado y. Sí, sí, además en época muy. Ya sí, sí, transabrió sí, claro. claro. Sí, sí, sí. ¿Más? Sí, bueno, yo eh, felicitar a Ramón, desde luego, pues, por todo este trabajo de investigación que nos, que nos brinda aquí. La verdad es que conozco a poca gente que, que se dedique a cazar fantasmas y todavía menos eh, que lo haya conseguido. Así que, mi enhorabuena y también al Centro de Estudios Montañeses por contar ahora con un miembro como, como él. A mí me gustaría saber, en los archivos que has eh, buscado, bueno pues ¿cuáles son los que te han resultado más fáciles o que te han puesto menos dificultades y cuáles en los que has encontrado más dificultades para desarrollar este trabajo? Eh, cierto es que, que, que, que en Inglaterra, bueno, en todas partes, la verdad, incluso en el Museo de Madrid y tal, siempre he tenido, primero porque yo creo que al final, cuando te ven, dicen, este friki, ¿dónde va? Pero luego, sí. en cuanto ven un poco, que, que controlas un poco el tema y tal, pues, pues sí que, que, que la verdad te apoyan. De hecho, en Inglaterra fue, gracio, fue gracioso porque fuimos fuera de hora, eh, <risa> íbamos a otra cosa, y de repente me acordé digo, uy, pues igual sí, aquí sí entro, y ahí que me metí y y le digo, mire, estoy buscando sobre este libro y tal, me dice, sí, bueno mira, rellenas la ficha, hay un libro por ello digo, sí, digo, el que tienes ahí detrás <ríe> ese libro, miras <ríe> ese, lo abres, la bibliografía, ¿y dónde pone que esto? Busco este no, o sea, y entonces ya se, se sorprendió y tuve la suerte que este, pues este chico le, le caía en gracia y nos, nos hizo un favor tremendo, porque cuando ya nos dice, mira, te tengo que hacer una foto te tengo que hacer un carnet, eh, nos dicen a todo correr todo y tal, dice, mientras estoy viendo el libro, y cuando está en el libro ¿verdad? y vemos que era de la edición posterior, que no tenía el plano, y, y me dice, ¿y ¿qué pasa? No, no sé, dice, ¿qué pasa? No, o sea, en ese sentido, sí es verdad que, que, que han estado muy... Y luego, pues quizá, pues eso, pues... O sea, mi padre, por ejemplo, es aficionado a la micología, le gusta coger setas, a mí me dio por, por, por buscar a un coser en, en archivos, que debe ser igual de peligroso también, pero cierto es que lo que sí suele ocurrir... Es que a veces eh, con nos pasó con el cuaderno de, de bitácora, que crees que lo tienes, eh, fotocopiamos un montón de páginas y tal, y de repente ves que hay huecos y no está todo. Y dices, ¿y por qué no está todo? En eh, uno faltaba solo una página, pero no te faltaban trozos, épocas que, que, que, que incluso para esta misma investigación hubieran venido muy bien y no estaban, no estaban enteras, ¿no? Eh, eh, pues es, es cuestión de suerte. Sí, la verdad es que hay que contar con eso. La, la documentación siempre suele ser parcial. Hay cosas que se han perdido, cosas que se han destruido, eso. Siempre hay que contar con eso. Yo creo que el investigador jamás consigue encontrar todo lo que querría. Siempre alguna cosa se queda, aunque en este caso, la verdad, y lo del... a mí me ha impresionado mucho lo del libro el, último. Sí, o sea, sí, sí, a mí también. Yo cuando es, vi eso fue como... Eso ya no se puede buscar, eso, eso no, aparece. Eso, eso aparece. Porque, aparece. Porque, y la verdad que... Vamos, estupendo. además era realmente infumable, ¿verdad? Entonces pues sí, sí. lo pasé, porque hablaba también de las costumbres de aquí y tal, se lo quise pasar a Fernando por ello. yo digo, mira, mira qué joyita tengo por aquí. Que casualidad, Hombre. casualidad, Hombre. Sí, sí, casualidad. Sí, sí. También es cierto que, que hay que saber un poquito a veces eh, quitar todas las fuentes contaminadas, eh, pasa ahora, creo que, que este año ¿no? el, el año que viene va a haber un congreso en, en Arcoa, precisamente Cartagena sobre todo el tema de la Armada Invencible eh, quieren aglutinar un poco lo que se ha publicado y dar base a lo que se va a publicar es tristísimo ver cómo eh, las fuentes están tan contaminadas sobre todo por parte de los ingleses, pero igual que también más por parte nuestra, que nos basamos en sus fuentes en vez de basarnos en las nuestras propias para construir todo ello Cierto ¿no? es que desde aquí veremos lo que podemos hacer con eso pero pero bueno, que, que, que al final es eso, pues, saber un poquito sí. en cuanto a las fuentes y, y discernir lo bueno de lo malo o que no, que no siempre aciertas claro. Ya, yeah, pero bueno, se puede, claro, con trabajo y con esfuerzo, pero sin que se puede... El problema es el tiempo es Como, el... <risa> <risa> el famoso tesoro del tiempo <risa> Bueno, ¿alguna otra cosa? Yo solamente quería agradecer al Centro de Estudios Montañeses que hayan fichado a Ramón Orrite, que es miembro del Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada, sí, la Poblada, notado, sí. y que habéis hecho un fichaje excepcional. ¿no? Ah. Pues, muchas gracias. Pues, muchas gracias por la felicitación. <risa> bueno, pues si no hay más, eh, Fernando actúa. <risa> Vamos a hacer unas guía. Ahí estamos. <risa>